Why? Oh, hello <laughs> first ¡Bundo! ¡Uno no menú, más yo 쟤 얼마나 처먹는 게야? <목소리> <목소리> ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! oh. oh. oh. Hace un hacer un año que todo vamos a cagar todo todo todo todo todo todo Después me todo todo todo todo todo todo todo después arriba, todo todo todo todo todo Arriba todo todo todo todo todo todo todo Porque hemos vivido toda la porque todos recordamos que se me que fue me y que fue Arriba, porque no tienen tiempo mejor. La cuando un chileno lo descubran de toda la del futuro. vamos a ser un gobierno que me pusieron a multicolor multicolores sus pechos, pasado en vestíbulos sólidos y fines, para hacer a todos nosotros. Por por por por por por la solía, porque todos recordamos que se vuelan Y después me retan, y después me arrugan ¡Arriba lo peco conche! ¡Porque no tienen tiempo! Traje <risa> <tose> <tose> cuando un no lo ¡Júbate! ¡Costa la puta del futuro! Vamos a hacer un gobierno desde que pusieron la bandera